lab el negro. carlos A. Tengo lo necesario. No yo lo ni hiyo Mi corazón tiene dolor, mi respiración se detiene. Ni camachichia, ni kawatzaniwi. Otla cueta yonoli, motlalpan tlaquishki. No tech pinemi, motlalpan y un quiente Tengo un calor extremo. Un vértigo en la lengua, tengo la boca seca, sedienta, hambrienta, la cabeza herida, la cabeza baja, un calor extremo, tengo la boca amarga, los cabellos de punta de espanto tengo, no cuicati, un canto tengo. Tengo un defecto en la lengua. Amo te llorpa al no tlacto ni chihuinti, no llue cuál cual fue no pica, mocama, no huicuyoka en cuicatlia, estri ni capizza. Un dolor profundo, una erección en los labios. Sí, tengo escalofríos al recitar, un fluir en la sangre tengo, es clínica pizza, mochoyo no nacayo, y llevo flores sobre mi cuerpo, y tengo, claro que sí, tengo la fuerza para cargarlas. Un lenguaje rudo, no llama más igual togua, un lenguaje desagradable. No te es un lenguaje florido. Machilía motlahtol, chicitlahtol tilisli, motitía iwilislahtol tilisli, no pillactoli, no cuiahuahtlahtoli, no wilislahtol Claro que sí, claro que lo no tengo, un lenguaje rudo, airado irreflexivo, reflexivo, elegante, grosero, sutil. Ahmoctle moneki, Tengo lo necesario. Oh. Son flores sobre mi cuerpo y tengo la fuerza para cargarlas. ¡Carlos!